En Omega Pro existen muchos capacitadores, muchos reclutadores, los cuales son personas que están encargados justamente de eso, de ingresar personas nuevas en la plataforma y personas por las cuales ellos ganan una jugosa comisión mientras más dinero ingresen en Omega Pro. Y todas estas personas tienen algo en común, todos estos cantos de sirenas que se escuchan todos los días en Zoom, todas estas palabras que se dicen para endulzar a los futuros inversionistas, todo esto es orquestado por la propia Omega Pro, pero principalmente por estas personas que andan brincando de una plataforma a otra que simplemente lo que les interesa es ganar esa comisión personas que anteriormente han estado en plataformas muy similares a omega pro y que han cerrado se han ido con el dinero de los demás y que ellos saben exactamente cómo es que funcionan saben que tarde o temprano van a dejar de funcionar y saben que ya han estado en este tipo de plataformas de inversión y saben que se van a ir con tu dinero, pero a muchos de ellos no les interesa siempre y cuando ellos se ganen esa comisión y puedan seguir reclutando personas. Uno de ellos es Antonio Chávez, persona de la que vamos a hablar el día de hoy. Antonio Chávez es uno de los reclutadores que está en las filas de Omega Pro y es una de las personas que fue capacitada en Vialab, eh, una escuela de enseñanza de neuromarketing liderada por Jürgen Clark. Que de hecho, dentro de poco vamos a hacer un video hablando de este personaje, pero ese no es el punto. El tema aquí es que esta persona está muy bien instruida, sabe muy bien cómo hablar, sabe muy bien cómo convencer a las personas y justamente ese es el mayor factor que lo ha llevado hasta donde está en Omega Pro actualmente. Incluso ha llegado a facturar cifras de seis números, de seis dígitos, gracias al reclutamiento de personas a Omega Pro y esto es algo bastante preocupante ya que muchas personas entran simplemente porque se dejan engañar por este tipo de personajes que simplemente hablan bien de una empresa por ganarse la comisión de tu inscripción al ingresar a Omega Pro este es Antonio Chávez cuando nosotros regresamos de Dubai Veníamos, pero prendidos en fuego, vendíamos... Bueno, ¿qué te digo? El, en los primeros 15 días después de haber regresado de Dubái, este, generamos un cheque de seis cifras, los tres, Jared César y su servidor, generamos un cheque de seis cifras en pesos mexicanos. Estamos hablando de eh, arriba de 100 mil pesos. En los primeros 15 días, su tarea, empezar a ver muchos más videos positivos de Omega Pro que los negativos porque se están concentrando en lo que les quita poder se están concentrando en lo que los merma en lo que los empequeñece en lo que los enaniza oye Toño pero es que qué miedo y si desaparece la empresa mira yo ya tengo la certeza pero voy a darle lugar a ese miedo ok lo máximo que pudiera suceder es que pierda 100 dólares FATALITY porque son 100 dólares son 100 dólares ok, entonces primer semana traes a tus dos ok a la siguiente semana cada uno de tus dos les hacemos el mismo pinche daño mental <ríe> perdón que lo diga así pero lo estoy dramatizando pero quiero que se te quede enquistado como cisticerco en el cerebro esta idea, que tú la puedas duplicar, que la puedas platicar, que, que, que te prendas en fuego cuando lo platiques y le digas güey es que esto está increíble, cabrón. O sea, a diferencia de la mayoría de las empresas donde cada chingado mes hay que estar haciendo una recompra, aquí, con tu paquete de 100 dólares, que se van a convertir en 300, hagas o no hagas la red, vas a cobrar de por vida. Porque no hay que volver a comprar un paquete, no hay recompras mensuales, tú sigues ganando dinero, aunque no recompres. ¿Te das cuenta de lo que tenemos en nuestras manos? Es impresionante, es impresionante chicos, o sea, chingado, es que si no están ganando un chingo de dinero es porque no quieren. La oportunidad la tienes en tus manos. La capacidad la tienes. O sea, ya me dijiste que para ti es humanamente posible y para cualquier chingao pelado que haya allá afuera, todo mundo puede. No, te digo, si das las presentaciones así como yo te estoy dando la presentación ahorita, firmas, cabrón. O sea, firmas porque firmas. Antonio Chávez anteriormente ha trabajado para diversas plataformas de inversión, las cuales la gran mayoría al día de hoy no están funcionando. La página la cerraron y se fueron con el dinero de muchas de sus inversiones. En ese momento, Antonio aseguraba que ese era el mejor vehículo de inversión en el que la gente podría invertir. Frase que ya hemos escuchado anteriormente también en Omega Pro. Una de las plataformas en las que estuvo Antonio García es Omniatech. La realidad es que estoy muy emocionado. Todos estos videos los grabamos allá. Miren, aquí tengo una entrevista que realicé a Robert Berger. Dura 11 minutos con 46 segundos. Está en inglés, le voy a poner después los subtítulos para que la puedan disfrutar eh, cómodamente. Bueno, les quiero poner así brevemente un cachito de un video que subió mi tremendísima y mi muy querida Estela. Eh, <risa> Estela Flores, que ha hecho un tremendo trabajo. Y es una pequeña parte de lo que serían las granjas de minería de, um, de Suecia. Eh, y esto va a ser como, como el, el opening de nuestra presentación de negocio. ¿De acuerdo? Entonces... Dura muy poquito, dura unos segundos, pero es importante que lean lo que menciona ahí Rob. Omniatech era una empresa de minería de criptomonedas, la cual de un día para otro dejó de pagar a sus inversionistas. Y pasado un tiempo se convirtieron en una empresa que obtenía sus ganancias gracias al trading, ya que supuestamente tenían masters traders que hacían las mejores operaciones en Forex. La empresa trató de extender la vida de Omnia, pero al final terminó cerrando sus puertas ya que tenían meses de no recibir inversionistas nuevos. El 6 de junio del 2019, Omniatech cerró su sitio web y dejó a miles de inversionistas sin su dinero. Otra de las plataformas en las que estuvo Antonio es Coinspace o Scoin. coin ¿A alguien pobre? Eh, perdón. Repito, nada tiene que ver con el dinero. Me refiero a alguien con mente pobre. Y es que me ha pasado. He invitado a personas a emprender en distintos proyectos y hacerlo me ha dado un vasto conocimiento por experiencia propia de, y de primera mano, de hecho, de este fenómeno. Repito, para emprender debemos de evitar la pobreza. Es imposible progresar si invitas a tu proyecto a personas pobres o mejor dicho de mente pobre, ¿ok? Me refiero a alguien pobre en su capacidad para entender, pobre en autoestima, siendo extremadamente miedoso ante el que dirán luego de que toma una decisión, claro. Por lo mismo es gente que le cuesta enorme trabajo tomar una decisión por sí misma. ¿Te das cuenta? Personas que primero tienen que consultarlo con su marido, con su esposa. Coinspace ofrecía un retorno de inversión exageradamente alto. Estas ganancias eran dadas a sus inversionistas gracias a los cientos de granjas de minería que tenían alrededor del mundo. Todo esto, presuntamente, claro. Todo funcionaba excelentemente hasta que llegó el día cero, el día en que la burbuja explotó. Y hasta los líderes de la compañía demandaron a esta. Todo comenzó con la demanda interpuesta por el diamante de Coinspace ante aquel a la compañía por haber bloqueado su cuenta y la de miles de distribuidores por todo el mundo. Coinspace, por su parte, ha trasladado esta batalla judicial a sus socios, culpándolos de haber entregado dinero a los líderes diamantes y no haciéndose responsables de estos ingresos, ya que según la compañía estos diamantes nunca hicieron llegar ese dinero a Coinspace. Sus decisiones comerciales son su responsabilidad. Si creían en ciertas personas y les dio su dinero por un paquete de Coinspace, Coinspace no puede ser responsable de la decisión de dar dinero a otra persona que no sea la compañía. Mantiene Coinspace. Luego, Coinspace modificó su sistema de obtención de ingresos, ya no basado en la minería de Bitcoin, sino que ahora el ingreso es por la venta de productos convirtiendo la plataforma en una combinación de un esquema Ponzi y un multinivel. En la actualidad la página de Coinspace no está en funcionamiento. Muy buenas noches, saludos a todos, espero que se encuentren de maravilla. Mi nombre es Antonio Chávez y bueno, el día de hoy tengo el gusto, el placer, el privilegio, el honor, la dicha, el gozo de poder dar la presentación de negocio. De Expert Moments. Así que bueno, pues es mi debut como presentador realmente eh, de manera general. Así que espero que sean condescendientes conmigo. Daré lo mejor de mí para que se explique. y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 Dentro de los grupos principales de WhatsApp, Facebook, eh, Telegram, cosas por así, tengo acceso a mucho contenido eh, en el que... Donde hay muchas capacitaciones, donde hay mucha información. Y algo que me acabo de dar cuenta, bueno, vamos a seguir eh, poco a poco. ¿Cómo fue que me infiltré dentro de Omega Pro? Fácil, así. Ustedes ven aquí, tengo eh, una publicación en Facebook que eh, puse: Me gustaría empezar en Omega Pro, tengo mil dólares para invertir. Alguien me puede enviar su número para coordinar. Esta publicación la puse en los principales grupos de Facebook que hay de Omega Pro y fue mucha la gente que me escribió, demasiada la gente que me escribió. De ahí pude seleccionar más bien a eh, las mejores o los líderes más altos que me escribieron para yo poder coordinar de aquí me escribió pongámosle de nombre maría maría me coordinó, me contactó yo le dije que quería invertir mil dólares cosa que no es cierto jamás invertiría pero ni, ni 10 dólares en omega pro eh, que pero que el dinero me lo daban lo tenía hasta el 15 de mayo prácticamente un mes después de que me empecé a coordinar entonces tengo de tiempo básicamente un mes para sacar toda la información que pueda eh, este video de hecho ustedes lo van a ver más adelante cuando tenga bastante información acumulada para hacer un video compacto no vaya a hacer que se den cuenta antes de tiempo y me vayan a sacar sino que cuando llegue el 15 le voy a decir la verdad a maría y le voy a decir que que, que yo era un infiltrado básicamente eh, y pues sí básicamente eso es lo que sucedió entonces coordino con maría le digo que tengo muchas preguntas tengo muchas eh, muchas dudas tengo muchas preguntas que hacer y coordinamos un zoom en el zoom pasó esto vamos a verlo eh, no le escuché lo que tú dijiste sobre la inversión porque no le escuchaba nada yo, yo el, el 15 del próximo mes recibo alrededor de 10 mil dólares. Yo quería empezar con mil dólares porque no... La verdad no no no sé qué tan seguro sea. Eh, sí. Eh, pero si, si yo de aquí al 15 notara di algo que me haga confiar un poquito más, <ríe> yo le metería más dinero. Le digo, le digo sinceramente por qué, porque... La gente que está adentro, eh, que, que yo conozco, me han hablado muy bien, pero también eh, eh, he escuchado cosas malas. Entonces no sé, todavía no, no he tomado como la decisión al 100%. Aquí en esa parte del Zoom yo le hago una pregunta muy importante a María. Y le hago saber cuál es mi preocupación con Omega Pro y quiero que pongan atención a la pregunta que le voy a hacer y a lo que ella me responde. ¿Sí? Digamos, el, Entonces... el principal miedo que, que de, dentro de tantas cosas que, que he escuchado, el principal miedo que tengo yo es que esos 10 mil dólares que recibo el, el 15 de mayo, eh, llegarlos a perder en algún momento porque es año y medio el que yo tengo que esperar. Yo no sé... Si de aquí a año y medio, la compañía, sí, lleva mucho tiempo, pero no sé si seguirá eh, funcionando igual de aquí a año y medio. Le digo por qué, porque principalmente algo que, que escuché y que vi en Google y que revisé es que los, eh, estos, los que se mencionó, lo que mencionó usted en, el, en la presentación, Dilaware, uh, yo no sé qué y... Mike, el, el, bueno, los, creo que son los, los creadores. Anteriormente... Los, los, eh, ajá, los del CEO. Correcto. Anteriormente estuvieron en una plataforma que se llamaba Omniatech. Y Omniatech estuve investigando y daba rendimiento muy similar del 200%. Se encargaban de lo que es la minería de criptomonedas y llevaban alrededor de tres años funcionando y de un pronto a otro cerraron y todo el mundo que tenía la inversión y en ese momento la perdió y volvieron otra vez de cero con, con esta nueva Omega Pro, entonces a mí principalmente lo que me da miedo es que me suceda eso, o sea, entrar los 10 mil dólares completos y de aquí a año y medio que vuelva a pasar lo mismo y no tener el dinero o sea eh, principalmente es por eso entonces yo quería hacer la prueba primero por lo menos con mil dólares para ver cómo funciona en esta parte quiero que ustedes pongan atención a la pregunta que yo le hice a María la pregunta específica fue qué va a pasar con Omega Pro ¿Qué pasa si sigue la misma temática que tuvieron sus líderes en Omniatech? Ya que en Omniatech daban los mismos resultados y llegó el punto en donde se fueron con el dinero de todos. Yo lo que no quiero es que tengo que esperar año y medio y que en año y medio me suceda lo mismo. Esa fue la pregunta específica y concreta. A lo que ella me responde, cosas muy vagas no me responde mi pregunta específica, sino que me responde cosas muy aleatorias cosas muy vagas en donde me da a entender que eh, cosas así siempre van a pasar y que no haga caso a este tipo de cosas, pero vean lo que me respondió María Sí eh, Bueno, yo te digo una cosa, Emanuel, mira cuando yo inicié este negocio también o sea, esto es de siempre, sí, y siempre lo vas a ver en todo lugar. ¿sí? Entonces a mí me decían muchas cosas: me decían, no, mire, mire por acá, mire por acá, mire este comentario, mire lo otro. Eh, en realidad, usted, cómo, ¿cómo va a ser esa locura? ¿Cierto? Y eso hace dos años atrás. Pero yo, hoy en día, yo digo, donde yo hubiese puesto cuidado y no hubiese actuado, pues no sé cómo estaría la verdad no sé cómo estaría, pero yo le doy gracias a Dios que yo como que cerré mis oídos, hablemoslo en esa manera, Correcto. cerré mis oídos, le hice caso al corazón y como dice la canción, y lo hice, ¿sí? Obvio que es normal, todo el mundo empezamos como con un temor, ¿sí? Y es normal, eso, eso es una gran realidad, en el momento que nosotros vamos conociendo y nos vamos dando de cuenta cómo es el manejo, o sea, hay un dicho que dice, quieres aprender a nadar, tienes que tirarse al mar. Sí. Si usted no lo hace, no se lanza, pues nunca, nunca va a ver si pudo hacerlo o si no. Sí, correcto. Y pues la vida está llena de eso, la vida está llena de intentos, y usted en unos intentos Creo que se le quedó pegado. A Dios. <ríe> ya, ya volvió, ya volvió. Eh, he tenido varias caídas, he perdido mucha plata en negocios así, también. Sí, sí, correcto. Pero esta vez me siento confiada, me siento segura de poderle hablar a las personas y de decirles no les dé miedo y no les dé temor, ¿sí? ¿Sí? porque estamos en una magnífica oportunidad.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 apenas hagan oficinas. en en y les dijeron sobre el registro de la FCA Oigan. muchachos no nos enfoquemos en lo que no hay. Ah, lo que qué interesante. Financiero que nos da todo. O sea, todo, ah, todo, qué todo, interesante. Estamos, nos están entregando tremenda información. Sí me dijeron, pero no les voy a decir. Y preguntando qué pasó con el registro, que si les aclararon. Sí me dijeron, pero no les voy a decir. Muchachos,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 hay que entender ah, que eso es un producto que eso aparte que eso tiene sus ah, Eso nada nada que ver, no tiene problemas, nada que problemas que la mayoría de la gente en la red entorpece todo, ah, todo y a ponen amenazas a la FCA me ah. preguntan no, si eso es verdad. Entonces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 otro tema, artículos, que publicaciones, que la ah, de Antioquia, muy que, no qué, que, que Omega Pro, que no está autorizada, vienen remasticando lo, de la, lo del año pasado en mayo de la superfinanciera. Muchachos, cuando la gente hable de eso, dile, no me interesa escuchar eso, hagan esa vaina <risa> Muy, muy buena respuesta, muy profesional. Pues, a mí me mandan un enlace y yo esa vaina ni la miro ni la leo. Muy Entendamos profesional. En el momento que estamos, estamos en un momento claro los negocios cambian. Siguen remasticándose la superfinanciera. Yo le digo a la gente, ¿cuál es licencia eso, hombre? Por Dios, ¿dónde el <risa> equipo tiene es licencia? Ninguna parte <risa> ¡No, por Dios! La gente se sigue y se sigue y se sigue haciendo millonaria. ¡No, que sigue, por se Dios! La una licencia que un medio de comunicación dijo que de la superfinanciera... Chacho, olvidémonos de eso, no nos centremos en eso. Yo sé que la gente tiene esa inquietudes. Olvidémonos no, no, de lo la que dicen las superintendencias. La ¿Qué son ellos? ¿Qué es una superintendencia? Llegan, ustedes están, cambios, están ganando plata, ustedes no siguen no metiendo dinero. Preparadas. Cuando esos cambios llegan y le están tomando... To no, pueden ser tan descarados. Grandes grandes Todos estos líderes tienen mucha experiencia en este tipo de esquemas ponce Muchos de ellos ya han trabajado en otras que han durado muchísimo tiempo. Y cada vez que sacan una nueva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 el proyecto de Omega Pro well, cuando la compañía empezó No hubo nunca una fecha en la cual nosotros planeáramos parar la compañía the was to do the right way. La compañía fue creada para hacer las cosas de la manera correcta Myself and uh, the corporate team at Omega Pro, El y yo, we've seen a lot of companies hurt a lot of people. A lot of companies that were designed to fail. Hay unas que para the owners of these companies knew that they would never last.